Residentes en el sector Olimpia, en esa ciudad se quejan por el mal estado en que se encuentran sus calles, en especial la entrada de esta localidad, la cual, tal y como se observa en las imágenes, está en estado deplorable, prácticamente intransitable. Porque mira cómo uno tiene que pasar por ahí vea, que ni todo río no gana. Un llamado, un llamado a las autoridades para que vengan a esos sitios. nosotros que hagan algo, porque imagínense, no se pueden caminar. Los en la zona solicitan a las autoridades competentes acondicionar la vía lo antes posible. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.